Hola, yo soy Evelyn Gomera, soy médico y resido en Santo Domingo, República Dominicana. ¿Y sabes qué? Es la primera vez que participo en un challenge de Hacia Lucha. Y participar en este challenge fue una experiencia increíble. Pude aprender más sobre trabajos en grupos y manejo de proyectos o creación de proyectos. Y también pude hacer nuevas amistades y pude reforzar habilidades como identificación de problemas para crear de un problema o necesidad, una solución como un programa social o eh, emprendimiento social. Son 36 horas de puro aprendizaje que no te vas a arrepentir. Así que yo te invito a que hagas el próximo challenge de Haz la Lucha y despiertas ese luchador social que tienes dentro de ti. Y recuerda, haz la lucha y ponte la máscara.